bueno una serie de antecedentes eh, muy alarmantes eh, quizás el más el más sonado el más evidente fue eh, el intento de tomarse de parte del presidente del congreso de asamblea sí. legislativa con la policía y el ejército pero esto bueno no no salió verdad y hecho él y gente vinculada a él una serie de llamados a la población a insurreccionarse supuestamente contra la asamblea y, y había convocado el 9 de febrero a, a tomarse el congreso, ¿verdad? Y de hecho, pues eh, entró, entró a la asamblea, pero bueno, ya, la cosa no pasó a más porque hubo mucha presión interna, mucha presión internacional también contra, contra esa tentativa. Y lo que hemos observado con esta cuestión del manejo de. De, de la pandemia aquí en El Salvador es que eh, ha sido como la, la ocasión propicia para intentar otras otras maneras de asaltar el Estado. Bueno, tengo que decir antes que, que bueno que el 9 de febrero fue como la culminación de una de una serie de de provocaciones, de hostilidades de parte del de, de ejecutivo contra contra la Asamblea, ¿verdad? Campañas de desprestigio contra los diputados. Eh, llegó incluso a ordenar que se les quitara la seguridad a los diputados, y bueno, después eso ocurrió esto del 9 de febrero. Bueno, la, la pandemia ha sido como el, la ocasión, eh, la la oportunidad de oro para eh, impulsar una serie de medidas de carácter autoritario, ¿verdad? Eh, Comenzando por una cuestión que es muy característica del estilo de gobernar al presidente. Esa cuestión de, de gobernar a través del Twitter. De dar órdenes a funcionarios, a, incluso al fiscal general, a, al ejército, para que actúen a través del Twitter. Y, y mantener este medio, bueno, el presidente y sus allegados también como una plataforma de hostilidad, eh, de, de acoso, no, de, de injuriar. A opositores, a defensores de los derechos humanos, eh, y bueno, de colocar como ciertas zozobras también, ¿verdad? Una. crear como un ambiente de. de mucha tensión, de mucha negatividad, de, de mucha incertidumbre. Entonces, esta cuestión de la pandemia, que creo que es lo que interesa hablar ahora, ¿verdad? Eh, se ha utilizado para para militarizar más eh, las calles, para tener una presencia, un actuar de la de la policía y del ejército eh, haciendo capturas indiscriminadas a, a lo largo de este, este periodo. Y, y, y bueno, emplearon una serie de medidas que son eh, claramente antidemocráticas, medidas que se implementan eh, incluso sin pasar por las debidas instancias era por la asamblea legislativa o por eh, instancias correspondientes. Es un poco como el panorama general. Una, una cuestión que uno tiene que tomar o tiene que analizar con mucha cautela, ¿no? Porque, bueno, las cifras oficiales hablan de una supuesta encuesta que se ha pasado ahora que estamos en cuarentena, sin saber cómo la habrán pasado. Eh, donde supuestamente el, pues, el mandatario tiene 90% de aceptación. Pero lo, lo cierto es que, bueno, si bien hay un sector significativo de la población, eh, no sé si mayoritario, no, no me resvería eso, pero sí bastante significativo todavía, creo yo, que apoya medidas de carácter autoritario, que apoya el uso de la fuerza, que apoya el despliegue policial, también este tipo de acciones le han venido eh, minando apoyo, le han venido restando apoyo porque, bueno, para vuestro motón, no, lo del 9 de febrero, por ejemplo, él, él y otros eh, personajes vinculados a su gobierno hicieron un llamado a la gente a que se volcaran las calles, a que tomaran el Congreso, pero, bueno, esta concentración que se dio en esa fecha, bueno, sí hubo bastante gente, eh, no fue lo masiva que se esperaba tampoco. O sea, yo he visto concentraciones de, bueno, de, de partidos políticos, concentraciones del primero de mayo, muchísimo más numeroso que eso. Y además con el agravante que, que hubo mucha gente acarreada, de verdad, muchos empleados del gobierno obligados a asistir. Entonces eso, eso indica que, bueno, que ya, ya la cuestión... No, no tenía no tenía el apoyo deseado. Y yo creo también que, bueno, que si bien cierto sector de la población, que quizás no es el que se ve más directamente afectado por eh, medidas autoritarias, aplaude esta medidas. Pero, por ejemplo, hay, hay lugares donde, bueno, la policía ha hecho muchas... Muchas capturas de carácter arbitrario, incluso hubo, hubo un caso de una, de un muchacho que detuvieron los policías, bueno, lo, lo interrogaron, lo trataron de una forma brutal y hasta terminaron eh, disparándole las piernas. Y eso, bueno, cuestiones que, cuadros de situaciones represivas que se ven en, en las calles, en los sectores populares, que, bueno, yo creería que han ido generando, bueno, una. Una, una, bueno, una, una merma en el apoyo hacia su presidente, ¿no? También el manejo, el manejo de la pandemia, que ha sido un manejo plenamente eh, policial y, y militar, autoritario, y donde el criterio de salud pública es lo que menos, lo que menos se, se, se puede apreciar aquí. Entonces, Hace poco, por ejemplo, el fin de semana, eh, ocurrió que el presidente, al parecer, vio una fotografía de la zona del puerto de la Libertad, donde había gente yendo al mercado, bueno, una concentración grande de gente, y lo que hizo fue ordenar a los militares y a los policías que hicieran lo, un supuesto cerco sanitario en la zona del puerto de la Libertad. Lo cual no es otra cosa que un cerco policial y militar, porque no hubo hubo médicos, digamos, no hubo ninguna cuestión de salud pública, sino forzar un aislamiento, ¿no? Incluso se puede ver como una medida eh, punitiva, una medida de, de castigo contra la gente que supuestamente había eh, desafiado la cuarentena. La También el alcalde de San Salvador le ha agarrado a hacer lo mismo, de, hacer un, de tender un cordón policial, un supuesto cerco sanitario, como le llaman, eh, alrededor del centro de San Salvador. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente llenó mercados mercado, ¿verdad? yendo a trabajar y y es una forma también como de ejercer control. Otro otro hecho bastante preocupante fue un anuncio que se dio hace que, que te diré hace como un par de semanas donde donde el presidente facultaba bueno nos obliga, por medio del Twitter, ¿verdad? Nos obliga a abrir la casa vienen inspectores de salud pública que se metan y que registren pues, la casa ¿verdad? Y esto bueno hubo un caso de una, de una señora en Mexicanos, mexicana, sea Mexicanos donde ni se había dado esta orden cuando ya la policía se había metido a su casa y empezaron a, a registrar supuestamente para controlar el virus, pero que es una, una cosa muy muy propia también de la situación de los años 80, eh, Entonces tú puedes apreciar una lo que podríamos llamar un auto, un autoritarismo con discurso de salud pública. Yo estaba viendo está la tele esta, la noche la noche anterior y había un anuncio del gobierno donde habla de, se dirige a, a bueno, un, un grupo de personas que dice que, bueno, que son abnegadas, que están dando todo por la población, que están arriesgándose yendo a la calle para que nosotros estemos eh, eh, tranquilos en nuestras casas y son como los artífices de que el, el COVID-19 no se fue en el país. ¿Y quiénes son? Bueno, eh, es un anuncio dedicado a la policía, ¿verdad? no a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, a, a los trabajadores de la salud, ¿verdad? sino a los policías, verdad que son como los presentados como los grandes, el gran bloque, el gran bloqueo, perdón, hacia la expansión del virus. Entonces, bueno, yo creo que es un caso muy interesante, ¿verdad? Muy interesante de control social, eh, de control represivo, tal vez no es el único. Eh, Bajo el discurso de la salud pública. Bueno, yo creo que sí ha sido acepta, eh, acertada la medida de la de, de confinamiento, ¿verdad? por lo menos para tratar de reducir, de ser más lenta la, la expansión del virus. Pero, eh, pero bueno, sí también efectivamente hay ciertas actividades económicas, ciertas personas que pueden salir a trabajar normalmente o con ciertas restricciones algunas algunos empleados del gobierno eh, la gente que trabaja en los supermercados eh, algunos algunos actores eh, muy, muy delimitados bueno eso eso por una parte por la otra lo que sí resulta como muy muy preocupante es eh, la manera en que en que se ha tratado o se han abordado los casos eh, se han abierto lo que se ha dado en llamar de una forma eufemística, aquí han surgido varios eufemismos, yo le hace un rato de, de cerco sanitario para designar eh, el cerco militar, bueno, otro eufemismo es centro de contención, un centro de contención es un hospital, un hotel, una instalación que se, que se adecua para albergar a personas sospechosas de coronavirus, y en sí la medida no está mal, ¿verdad? Ahí, ahí el problema es que no se les hace los análisis respectivos. Se, mete, se ha metido indiscriminadamente gente que, in, que intentó regresar al país antes, antes de que bloquearan el, el aeropuerto. Ahora prácticamente la gente que quedó eh, afuera no puede, estar hasta quién hasta, hasta, hasta, hasta cuánto tiempo. Eh, en estos centros, como te decía, no hay las condiciones adecuadas, los médicos no tienen ni el equipo básico, ni siquiera mascarilla, no se les provee pues, de lo mínimo, y no se hacen los exámenes eh, adecuados, el monitoreo adecuado para los pacientes. Incluso hay personas que ya, ya, ya van, eh, llevan más de 30 días en esos centros de contención, eh, que ya no, no presenta ningún síntoma y que no lo dejan salir. Entonces, es una situación también eh, de, control, de control de la población. Y yo te hablaba de eufemismos. Otro eufemismo que, que, que se da o que ha surgido, aparte de anillo sanitario, centro de contención, es el de centro de retención. A lo de retención y no de detención. En realidad son centros de, de detención, son martolinas de la policía donde eh, la policía o los militares eh, llevan, llevan presos eh, a personas en los retenes eh, policiales, a personas que supuestamente están infringiendo la, la prohibición de circular o están circulando por, por eh, razones antojadizas. Eh, en castigo se lo lleva a estos centros eh, de retención, eh, que tampoco tienen las condiciones mínimas, muchas veces son bartolinas de la policía, donde están eh, las personas asesinadas. Llega esto a tal punto de barbarie, me parece, de parte del ministro de Seguridad Pública, quien hizo una, una amenaza muy clara, ¿verdad? diciendo que los controles se iban a poner eh, mucho más severos y que las personas que se les capturara, que iban a ir a los centros de, contención, de retención, perdón, donde con seguridad iban a contagiarse de COVID-19. eso es una palabra funcional. Entonces, como priva mucho esta cuestión de la, de la acción policial, la acción militar, eh, en medio de los criterios de salud pública, bueno, la, la atención en eh, salud pública eh, tropieza con estos problemas, tropieza con mucha improvisación, los médicos, las enfermeras, eh, los enfermeros eh, tienen que desempeñar sus labores en, esa, en esas condiciones, muchos de ellos resultan contagiados también, ¿verdad? Eh, entonces es eh, muy preocupante, muy preocupante el escenario. Pensar, por ejemplo, o sea, ya es eh, complicado esto del de la cuarentena, pero bueno, pensar eh, que la cuarentena va a prolongarse sin garantías constitucionales, bueno, ya es preocupante, pero pensar también que digamos de un día para otro se suspende la cuarentena y puede volver a la calle, pero no hay no hay un plan articulado de de monitoreo de casos, de control de toma de exámenes, etcétera, bueno, también es preocupante, ¿verdad? Porque podría haber una, una expansión más grande de la enfermedad. Y, bueno, podría ser también justificante para volver de nuevo a medidas eh, represivas, ¿verdad? Aquí estamos actualmente bajo el, el estado de emergencia, que es lo que justifica la... Bueno, que está justificada plenamente, obviamente. Eh, bueno, que explica por qué estamos en cuarentena, pero también bajo el estado de excepción de la suspensión de derechos constitucionales. ¿Qué tiene que ver esto con la salud pública? Pues eh, yo no logro verlo.